Te saluda el profesor Mario Héctor Boschel. Voy a hablar de un software muy, muy profesional para el tablero de control. Un software que permite tener control total de la ejecución estratégica. Vas a presenciar que todo lo que hoy voy a presentarte, yo lo he aprendido de forma personal del doctor Robert Kaplan. Tú sabes que en Harvard, en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, el doctor Kaplan crea el Balance Corcard. Yo tuve el honor de estudiar, viajar, formarme personalmente con él y desarrollar el software el Tablero de Control aplicando todas las técnicas y tips que fui aprendiendo. Muchas de ellas no están publicadas en los libros. Estés donde estés, tú tienes el control en tus manos a través del software tablero de control. ¿Por qué? Porque el software permite ver desde un celular o desde una tablet qué ocurre con tus indicadores y los de tus empleados. Aquí me ves en la vía pública con mi celular viendo los indicadores de uno de mis clientes. Un tablero de control ayuda a lograr objetivos, indicadores y metas. Lo ayuda a lograr a través de un adecuado gerenciamiento. Esta matriz permite llevar la información financiera a través del tablero de control. Tengo objetivos, tengo áreas, tengo frecuencia de control mensual, trimestral, semanal, tengo metas que lograr, tengo logros. Tengo los velocímetros que me van a mostrar en qué estado está cada objetivo y tengo los botones verdes que me permiten acceder a los planes, programas y proyectos. Las tendencias que pueden ser ascendentes o descendentes. Este tablero de control me permite dar seguimiento a los objetivos de la planeación estratégica filtrando por periodos Quiere decir que yo podría ver objetivos de marzo del 2018 a abril del 2019 o agosto del 2019 a diciembre del 2019 o septiembre del 2020 a enero del 2021. Ahí están los filtros, puedo filtrar por año, por mes, por objetivo, puedo definir qué objetivo quiero ver y de qué área corresponde. Entonces, veo la tabla y encuentro objetivos, áreas, frecuencia, la meta que busco, el logro, el estado del indicador, la tendencia, ascendente, descendente y el botón verde de acceso a los planes, programas o proyectos. Algo importante. Este software, si un indicador se pone en rojo, abre una columna que se llama Acción C, Acción Correctiva, para que al hacer clic en ese cuadro, se acceda a otra tabla donde se producen las acciones correctivas para transformar un indicador rojo en verde. El tablero de control da seguimiento acumulado también a los logros. Entonces yo puedo filtrar por fecha, por área, y voy a ver los objetivos, las áreas, la frecuencia, el periodo, la meta, los logros, el estado del indicador, la tendencia y el acceso a los planes. Pero algo importante, si tú o tus empleados no ingresan información, aparece un cartel negro que dice, no hay registros en este periodo. Este es un llamado de atención para que tú o tus empleados carguen la información faltante. Mira, el software del tablero de control lo llamé alerta gerencial, porque es una alerta al gerente que quiera tener el control total de todos sus indicadores, esté donde esté. Desde tu celular o desde tu tablet puedes tener control total. Eh, una eh, noticia de importancia. Puedes pedir un demo absolutamente claro. Ahora yo voy a profundizar en el software, mostrándote otras aplicaciones para que tú puedas evaluarlo con total tranquilidad. Veamos otras funcionalidades.